49 de la mañana, vamos a darle la bienvenida a Marcela Brizuela. Ella es docente de Yerba Buena, además es referente de los docentes que no son reconocidos y cobran como trabajadores municipales. Le vamos a dar la bienvenida a Marcela para poder tener más detalles sobre esta situación. Marcela, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, mucho gusto. Mi nombre es Marcela, como ustedes dijeron, Marcela Brizuela, docente de la parte primaria de la Escuela Municipal Petrona Jiménez Campero de Adán, de Yerba Buena. Marcela, nuestra, esto, sí, eso, sí, con respecto a, a la situación que que nosotros comentábamos en en la presentación, ¿cómo es esta diferencia sí, que se hace entre docentes y trabajadores municipales? Bien, nosotros somos, nuestra escuela ya tiene más de 35 años, eh, fue creada para dar albergue a los niños de jardín de infantes, y esta escuela empezó a crecer con el tiempo es más, tuvieron que cambiar de ubicación Primaria solamente tiene más de 800 alumnos sin contar Jardín que tiene salida de 3, 4 y 5 Secundario que tiene todas la, la, las modalidades que, que necesitan Imagínate la cantidad de docentes que somos eh, Nuestra escuela tiene una situación bastante compleja tenemos docentes que son planta permanente, o sea, cobran como un empleado municipal. Tenemos docentes que tienen eh, del nivel secundario, que tienen algunas de sus horas, que cobran como un docente de provincia, con toda la legalidad. Ahí ya vamos dos situaciones, ¿no es cierto? Y tenemos una, un gran número de docentes en los tres niveles que cobran como monotributistas. Además, tenemos un grupo de docentes que cobran en negro. O sea, tenemos sueldos en negro en la escuela municipal. O sea, es impresionante la irregularidad que tenemos. Nuestro reclamo ya viene hace mucho tiempo, ¿no? No es de ahora. El, nuestro actual intendente, cuando asumió hace ocho años, él nos dijo que iba a dejar, iban a desaparecer los monotributos de nuestra escuela y muy por el contrario se acrecientan y se suman los docentes en negro. Eh, nuestro reclamo, como vuelvo a decir Viene hace mucho tiempo Lo que nosotros pedimos es exigir La regularización de nuestras condiciones eh, Laborales Que seamos cumplimos toda la función docente Somos reconocidos como docente nuestro, Nosotros pre presentamos El concepto docente Nuestros alumnos tienen sus certificados Pero nosotros no cobramos como docentes Tenemos docentes que están por jubilar Y para jubilar se tienen que hacer un juicio para que el Estado reconozca que son docentes. O sea, es, es todo muy ambiguo. La situación es, es bastante compleja con respecto al tema, ¿no? Porque la escuela, muy, la escuela es municipal o la escuela depende de la provincia. Claro. Nuestra escuela es municipal, depende del municipio. Pero como otras escuelas municipales que sí. lograron que sus docentes sean eh, reconocidos Cobren y se jubilen como docentes, nuestra escuela no puede lograr eso. Ah, no. Porque tenemos entendido que para eso tiene que haber una comunicación entre ambas partes, municipio claro. y provincia, lo que en nuestro caso no se da. Uh -huh. eh, sin ir más lejos, nosotros ayer fuimos, tuvimos una marcha eh, eh, sin interrumpir nuestros horarios laborales, porque ese es otro tema. Nosotros. Eh, creo que nuestra escuela no paró nunca Nunca, nosotros fuimos la única escuela En Tucumán que empezamos el primero de marzo eh, Ayer nos fuimos a las doce eh, Gracias a Dios Encontramos al señor intendente Porque hace un tiempo que no podemos dialogar con él Siempre eh, Nos no pasa para sus ministros Lo cuales también tiene una predisposición ¿no? Mm. Pero bueno Ayer logramos hablar con nuestro intendente A lo cual nos pidió él Que lo acompañáramos hoy hoy los docentes de la escuela por primera vez van a parar sus actividades para acompañar y ir junto al intendente a ver si nos pueden recibir desde casa de gobierno con con este petitorio que ser reconocidos como docentes que se nos abone como la función que cumplimos somos docentes y queremos ser reconocidos que se nos pague y jubilarnos como docentes con el 82% móvil Puedo repetir, tengo compañeras que tienen que hacer un juicio para eso. Un juicio que todos sabemos que puede llevar tiempo y dinero. Que no lo tenemos, porque cobramos como un empleado municipal. Marcela, este cuando cuando sí. cuando la cuando esta escuela municipal contrata a docentes, ¿qué lo, cómo, ¿de qué, cómo es el contrato? es un ¿Son docentes con sueldo del gobierno de la provincia como dos, o son municipales primero? con la promesa que después lo pasan a planta de manera eh, provincial, ¿Cómo, cómo, ¿cómo arranca esto? Bien. Nosotros, eh, te hablo en, en el caso de muchos de los docentes, somos empleados municipales, nos contratan uh -huh. y nuestro contrato, nuestro, eh, nuestra planta permanente dice empleado municipal con función docente. Uh -huh. Ahí ya va la función docente. Pero se nos paga como un empleado municipal con categoría. Bien, tenemos obras sociales, se nos hace un descuento para la jubilación, pero como un empleado público. Claro. Eh, es diferente eh, al docente, ¿no es cierto? Y después tenemos los otros compañeros que son eh, monotributistas, con función claro. docente. Pero tenés que ser docente para poder eh, dar clases. Exacto, eh, tenemos eh, que ser docentes claro. Todos presentamos nuestros títulos, todos estamos capacitados, todos seguimos perfeccionándonos porque nosotros queremos dar lo mejor y damos lo mejor a nuestros niños. No por eso nuestros grados están sobrepoblados. Hace un rato escuchaba la nota de un compañero de estado donde decían que se cerraron un colegio y muchos de esos niños de Yerba Buena están en nuestras escuelas. Nuestras aulas eh, tienen como mínimo, la aula que menos niños tiene son 30. En mi caso tengo 36 niños en el quinto grado. Claro. Entonces, imagínate, nos capacitamos y damos lo mejor, por eso nos elige la comunidad de Hierbabuena, Buena. Por eso somos, eh, nuestra escuela eh, nunca nos olvidamos, a veces hablamos con, cuando tenemos la oportunidad de hablar eh, con la directora de educación o con el intendente, nuestra escuela es de vanguardia. Es verdad, edificiamente nuestra escuela creció muchísimo, ¿no? Eso no vamos a negarlo, nuestra escuela es una de las escuelas de municipales que cada aula tiene aire acondicionado que tienen inglés de la salita de tres tienen eh, certámenes internacionales evidentemente eh, creció mucho pero falta el acompañamiento del lado del docente claro. docentes que dan todo y encima los monotributistas cobran una diferencia abismal entre los empleados públicos ni siquiera como el docente del docente estamos todavía mucho más lejos Claro. Y aparte... y claro, El tema sí, son las categorías, ¿no? Exacto. Porque el municipio <risa> tiene las categorías, entonces no puede igualar el sueldo docente. Exacto, no Ese se puede, Es un ¿sí, problema. ¿sí? sí o sí necesitamos el aval de provincia. Mm. Eh, uh -huh. Nuestro reclamo es porque sentimos de que desde el municipio no se hace las gestiones necesarias para eso, como hubo en otros casos, desde Capital, salita eh, tengo entendido que Banda del Río Salí, Montero ya sus docentes cobran y tienen en vigencia su este estatuto nosotros en Yerba Buena tenemos el estatuto a nivel municipal aprobado por el Consejo Deliberante pero la cuestión salarial no, tiene, eh, no está eh, en vigencia Claro. Y además, Marcela, uno también, más allá del sueldo, piensa el día de mañana en la jubilación, en otras Exacto. cuestiones que van nosotros ancladas. Los compañeros que ya se están jubilando, y vuelvo a repetir, tienen que dirigir un juicio para poder jubilarse como docente, que se toda su vida. Claro. Y justo. pudieron nutrirse de otras experiencias, de otros lugares. Eh, Mira, hay otro... nos, sí, nosotros estuvimos en contacto eh, con, eh, con la señora. Este, Ana Montaldo, que fue la que nos nos dio más o menos cómo hacer eh, este, este planteamiento porque sabemos que ella fue la que logró desde Capital, ¿no es ¿cierto? Pero también somos conscientes que se necesita, a ver, no quiero ser ni vulgar, ni ni hablar, eh, se necesita el gancho político, la reunión entre el intendente y el gobernador. Es una cuestión política también. Ayer se cruzaron eh, justo. Eh, ¿Entendés? Entonces, este, este es el tema, necesitamos la cuestión de que se reúna provincia y municipio. No hay otra solución para que nuestra situación cambie. Y eso no está pasando, justamente por eso les comentamos a ustedes, nosotros a las 9 de la mañana nos juntamos en, San, en la calle San Martín y 25 de mayo para hacer la presentación en Casa de Gobierno, el señor Intendente Mariano Campero se comprometió a acompañarnos también, así que esperemos tener buenas noticias el día de hoy. Vamos a estar recibiendo el, el caso y saben que cuentan con los micrófonos de LV7 para lo que tengan que difundir. Muchísimas gracias por hacernos visibles, porque nosotros estábamos siendo invisibles ante la comunidad, porque siempre, como les repito, éramos los que dábamos clase, éramos los que siempre estábamos, era lo que poníamos todo lo nuestro para que los niños puedan aprender, puedan aprender con calidad, porque nuestra educación es de calidad. Eh, los docentes eh, poníamos todo, ponemos todo cada día para que nuestros niños estén eh, educados. Eh, y, pero sentimos que ya no da más, ya nos damos más. Por eso fue salir, eh, porque nuestra lucha viene hace tiempo, chicos, ¿no? Uh -huh. Nada más que ahora es como que decidimos que La comunidad se entere, hacernos visibles. Gracias a ustedes por todo el laburo, por el compromiso, por lo que llevan adelante y que sí. hoy haya buenas noticias. Ese es no, nuestro deseo no. también. Gracias, Marcela. Muchísimas gracias a ustedes. sí. Un abrazo grande. Un abrazo. Gracias, Marcela.